Buenas noches, chicas, bienvenidas a Riverdale Strap, donde las hadas permitirán que todos tus álbumes, tus sueños y manualidades se hagan realidad a lo grande y espectacular. Este es el álbum, ¿vale? De J.I.E. Es que no tengo plano, mirad. De todos los que hay, pues el de, el que han traído aquí fue este de la galleta redonda, lo veis, y el del corazón, pero este es el de la galleta redonda, ¿veis? Y es cartón, cartón gordo, pero cartón. Pues nada, vamos a seguir. Bueno, chicas, pues una vez que tengo cortada la calabaza, o la silueta de la calabaza, la he vaciado, esta página de cartón, ahora me voy a poner, que ya me he puesto, ¿veis?, a pintarle los filos. Incluso por dentro también lo he dado. ¿Qué, ¿Con qué le estoy pintando los filitos? Pues mira, le estoy dando con esto, que ya os lo enseñé en un jaul eh, de más scratch ¿veis? Que esto es para darlo yo creo que con paleta, pero es bronce, otoño es bronce, pero yo se lo estoy dando... Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues echándomelo en el dedo y echándoselo, ¿veis? Por todas partes, pero con el dedo. Pero con el dedo, ¿veis? Ahí se ve bien. Y esta igual. Ya tengo dos dadas. Como son dos, tres, son seis. Pues entonces esta que todavía no le he dado, voy a proceder a ello. Esto tiene esta boquita, que es como si fuera... Un brillo de, de, de labio, ¿veis? Tiene hasta la formita. Entonces yo lo que hago es, cojo un poquito, ¿veis? Se va con agua, ¿eh? No mancha mucho. Y le voy dando por todo el contorno, ¿veis? Que entro un poquito para adentro, pues no me importa que entre para adentro, porque porque después va encima el papel. ¿Veis? Cómo va quedando y luego va encima el papel. Entonces, voy a darle a todo, que, que no tiene nada. Voy a recortar los papeles que van encima. Ah, que para hacer, eh, eso es lo que yo iba a decir, que para hacer este álbum de otoño voy a utilizar esta colección de, create, de Creative Park Store que me mandaron. Es de 30x30, muy zen. Mirad, y viene con, lo, con los dies. Me gustan los colores para un álbum así de, de otoño, otoño, otoño, otoño. Bueno, pues. Ya tengo pegada eh, una parte de cada hoja de las páginas. Pego primero una parte. Eh, bueno, y costadas, claro. Eh, pego primero una parte porque, mirad, a esta ya le he pasado la, las tijeritas por los filitos. Mm, le paso las tijeritas, estas que son curvitas, ¿ves? Que hacen ahí una curva. Pues le paso esta porque me viene muy bien para hacer, eh, para hacer las curvitas de la hoja. Y ahora, pues lo que voy a hacer es lijarlo. Y cojo la, antes de pegarle el de la otra cara, ¿vale? Cojo la lija y, y empiezo a darle para abajo, incidiendo sobre todo aquí, para meterme bien, para que haga la onda. Mira, ¿eh? Para que queden bien la, la ondita. Así quedaría. Esta parte, ahora hay que hacerle los dos agujeritos que yo para saber dónde, antes de pegarle la parte de atrás, ¿vale? Y entonces pues me vengo aquí con el punzón y lo señalo, no hace falta tampoco más. Ahí y ahí, ya está señalado dónde irían los agujeritos. Y ya tendríamos esta que sería así, esto iría, a ver dónde está la otra que yo vea, es que no veo, aquí. Esto iría así, o sea, sería la portada y esta, la primera hoja. Bueno, esta, ¿veis? Que también está pegada, ya llevo un rato. Y entonces lo que voy a hacer es, mirad, ¿veis que lo frío que queda? Pues sí, si eso se lo puedo quitar con esta tijerillas lo máximo posible, más limo a la, a la madera, es decir, no a madera de cartón, pero el cartón muy gordo, ¿eh? Pegándome lo más posible al cartón. Primero una cara y después, cuando tengamos la segunda, pegada la otra. Siempre que lijar un poquito. Retiro ahí el ceniterío. Y mirad cómo ha quedado. Por supuesto, esto está feo. Entonces ahora cojo la lima y empiezo a darle otra vez. Bueno, pues así lo iríamos lijando. Bueno, chicas, de las que ya he, he cortado, como ya, ya he pegado todas las todas las hojas, estoy esperando que sequen. Veis, pues las que ya estaban secas, que eran dos de esta mañana, pues le he puesto la parte de atrás, que aún hay que animarla. Esta llevaría un desplegable aquí. A ver, así, ¿veis? Que llevo un desplegable, que se mete por aquí. ¿Vale? Por este brazo de... No ves el mundo, girar. Ha sido porque ellas han puesto la tropada y la funcionan, las chicas tienen algo especial, las chicas escraperas. Este ¿verdad? que es un, una hojita de... Ah. Una hojita de otoño en color rojita. ve Que estoy esperando que seque para pegarla. Y esta. Que le he pegado esta hoja por aquí detrás. Y ahora voy a hacerle con esta otra un sobre. Para que lleve aquí un tarjetón. ¿Vale? Estas son las dos que ya están pegadas. Esperando para limarle la parte de atrás. El resto, pues nada. Estoy esperando que seque Las partes que, que están pegadas. Pero en esta que ya la tengo cortada, que esta sería la parte de atrás de esta. A ver, que yo la ponga, si yo tengo esto así, esto va aquí y esto va así. ¿Veis? Que sería esto, sería así. Entonces, lo que voy a hacerle aquí es una cascada. Pues le estoy haciendo una rajita porque le voy a meter aquí, ¿Veis? Que lleva ahí una rajita. Aquí va una tirita que va a cerrar aquí abajo. Y ahí le voy a poner una cascada, pero no una cascada que tú tires y se levante, no, no. Una cascada sencillita, ¿vale? La de toda la vida. Tú levantas la foto y puedes poner foto por delante o por detrás. Entonces, esta sería la, la primera rajita, que es la de la tirita. Y ahora me viene muy bien este papel porque, mira llevo una distancia de un centímetro, ¿veis? En estas líneas. Y ahí es donde voy a hacer la... La rajita para meter la etiqueta, y además fíjate que viene hasta la parte, las verticales y las horizontales. Así que aquí me veis con Q de la mano y sin ver. ay, tenemos un tan burro ahí, aquí de aquí. Ahí, voy a ver si se ha dicho. Sí, tenemos la segunda rajita. Pues aquí iría la primera, veis que va hasta aquí, aunque no se vea. Voy a. Me viene bien que tenga una rajita un poco grande, la verdad, pero bueno. Ahí, a ver. Si yo puedo. Ahí. Ahí. ¿Veis? Esta cajita. Que, hombre, no van a hacer grandes fotos, pero una foto chiquitita sí que entra. A este nivel le voy a poner otra. Y voy a coger otro cute porque este que me parece a mí que está como muy guay, Voy a coger este. Y con este la voy, y bien, bien, bien, bien, Ahí, bien. Bien. ¿veis? Pues yo le he hecho seis Una, dos, tres, cuatro, cinco Ah, cinco me pues toca hacer otro, ¿no? Mira, a ver Una, dos, tres, cuatro, cinco Toca hacerle otro sí. Listo, y ahora pues tengo que cortar seis tarjetitas de, de 5,6 centímetros y de largo 5,6 centímetros y de alto. Quería decir de alto, pues la voy a hacer, pues voy a hacerle seis tarjetas, seis tarjetitas. Así que si de alto tienen que tener. Si decimos las 6 tienen que tener 7, vale. pues las voy a dar de 7 y voy a coger los papeles, por ejemplo, con todas las que forman la hoja, como son 6 hojas, pues con todas las primeras partes voy a, a cortar bien. Y hemos dicho 5 con 6, con está ahí, 5 con 6 por 7 de alta, para hacerle después un doble a un centímetro y esto lo pegaría a uno a uno, en un Yo creo que está bien. ¿Veis? Y aquí para poner una fotito y por detrás es blanco, ¿eh? Porque los papeles de. no son a doble cara. Entonces, es liso. Por detrás es blanco. Se le pone una foto y una pegatina. O un comentario de la foto. Pues sí. Pues lo voy a cortar así. A 5,6 por 7. Otro más, este. Este no, porque este es el fondo del papel. Este sí. Vamos a hacerlo. A ver, un tiempo tenemos? 100 no y 16. 100 y 16. y 16. 100 y 16. 100 y 16. 100 y que 100 y 16. 100 y 16. 100 y 16. 100 y 16. 100 y 16. 100 y 16. 100 la 16. 100 y 16. 100 y 16. 100 y y y y 536, 536 7 ¿Y ahora el ¿Vale? Entonces, ahora, hay que ir mirando, por ejemplo, pues cuál vendría uno, otro, o otro. entonces, yo por ejemplo, si tengo este ahí, este me es tendría que hacer aquí. ¿sí? Hay que hacer el doble. aquí. A un centímetro. A lo mejor cogido. A ver. Sí, eso me da un cachito. ahora sí es un muy chiquitito pero muy no gracioso ¿eh? ¿Qué Queda a ¿Vale? ¿Vale? pues ahora, entonces ejemplo, en el segundo, podríamos ponerle este, que lleva rojo y rojo Así. El tercero podemos ponerlo vamos rojo. Aquí. Así. Me por la rajita, ¿eh? La que este rosa. Venga, entonces. Uno, dos, tres. Vale. Tres. Ahora este marrón. Cuatro. Este marrón y gris y negro. Ahí. Aquí. Bueno, si quiere entrar. Y este, que sería el último, iría aquí. Y por último, el más rojito, que sería este. Este, ves que va. Ahí. Y esto iría así. Así, ¿ves? Esto iría así. Y bueno, las puntas estas que llegan hasta el final no se van a ver porque las puntas van redondeadas. Así que llega hasta la misma base, ¿ves? Así. Aquí le voy a meter una tira y aquí le pongo un imán aquí debajo que la tira pegue aquí, ¿no? La tira, si esto mide 5,6... Pues la tira va a medir 3, sí, pero como tienes un poquito, 3, bueno, pues 3, de 3. Y la tira que va a ir de aquí para abajo, de largo 13 y medio, serían 13 y medio de alto. 13 y medio, y de aquí a aquí hemos dicho que 3. Y esto, pues nada, lo voy a, lo voy a pegar. Entonces voy a echarle pegamento y ya lo dejo pegado con peso encima para que seque. Bueno, chicas, pues como este bolsillo he visto que así me quedaba demasiado cerrado, pues entonces le he cortado aquí, lo voy a doblar para abajo y toda esta tira, que me va, le voy a poner eh, hojita, ¿vale? Eh, de tres tonalidades, en verde, en rosa y en dorado, que la tengo aquí. Entonces voy a pegarle aquí un puntito, porque si no me la puedo liar, porque están muy tiesesitas y se me despegan. Entonces tengo la pistola de silicona y entonces le voy a echar aquí una... Para que se me quede pegada y pueda liarlas bien. Uf. Baila el ritmo de la noche. Baila el ritmo de la noche. Uy, Se pegó la hoja en vez de... El... Esto suele pasar. Ah, sí. Es solamente darle un puntito para ahora poder liarlas bien. Y ahora le voy a dar otro puntito a la dorada. Tienen derecho y revés es lo que estoy mirando, sí. Entonces esto, aunque algunas van a quedar del revés, sí o sí, pues le voy a pegar aquí para sujetarla. A ver, ven para acá. Tengo el aire puesto, el ventilador puesto, porque hace un calor, pero horrible, horrible, horrible. Es un charco, vamos. Soy un charco ahora mismo, porque es que es horroroso. ¿Ve? Y más o menos, pues ahora, como ya se me quedaría así, voy a ver si le puedo dar y si más o menos yo creo que sería por aquí. Y si me sobra una, no. ¿Veis? Así. Y ahora las voy a trenzar. Um, procurando que, bueno, que siempre me quede por el derecho. Pero si no, pues no pasa nada. Unas quedarán al derecho y otras quedarán al revés. Me las calcé. Así. Así. Para que tenga el dorado del otoño. El verde. Verde ya oscurito. Que las tengo más claritas. Pero he cogido estas voy a entonces esto lo que voy a hacer es ponerla así de tal manera que queden así ¿Vale? y entonces le voy a dar un puntico de silicón aquí y aquí pegaría lo primero y voy a llevarla de de punta a punta ¿Vale? esa sería la primera y sigo pegando y sigo pegando siempre en lo blanco, si me lo permite, ahí pegaría otro. Se puede coser también, ¿eh? como ya estaba pegada y esto no es muy duro para, para coser, pero se puede montar la hoja aparte. Y después, pues ya una vez cosida, pegarla al, a la madera gorda. Eh, yo como ya la tenía pegada y ha sido cuando he dicho no me gusta porque queda muy cerrado. Entonces digo, bueno, pues, pues lo que voy a hacer es... Eh ponerlo um, a ponerlo una vez puesto, lo he cortado y ahora pues pues nada, me la estoy viendo me la estoy deseando. Voy a echarle otro puntico ahí de silicón. Entre flores, fandanguillos y alegría, nació Riven del la desde del scrap donde todas tenemos nuestras cosas y ya dispuestas empezamos a cortar. El álbum va a quedar fenomenal. La maestra pura cepa y singular. Otro. Un poquito más. Así, después veo. Necesita un poquito más. Un poquito más. Así, bueno, voy. Adelante, no se ponía. Ahí está. ¿Ves? Muy claro. Que se ve el blanco un poquito. Bueno, no pasa nada. Porque podemos coger hoja suelta y metiéndoselo por donde se vea el blanquito blanquito de, de la hoja es que ya sabéis que esta hoja no es a doble cara es solamente a una cara es, lo estamos haciendo con los papeles de 30 x 30 de que me dieron para la colaboración y yo los tenía guardados porque entonces mmm, al, cuando los recibí pues ya había pasado la fecha y dije pues lo guardo y ya habrá tiempo y ahora pues como viene el otoño otoño otoño pues dije eh, vamos a utilizarlo a ah, Creative Pat Store Creative Pat Store Creative Path Store de la tienda, ¿eh? No lo he dicho Me lío, me lío, me lío Y al final No digo nada y lo digo todo Venga, pues así Vamos entrelazando Vamos a coger la doradita Que no se quede por ahí Vale, mira, la ponemos así Aquí Vamos a echarle todo de silicona caliente apretamos nos falta mucho claro que me quemo estaréis pensando ¿Y no se quema que pues sí claro que me quemo pero sabes que ya hasta estoy acostumbrada ellas quieren llevar el timón y hacer el álbum todo de un tirón y si ves el mundo cambiar, ha sido porque ellas han puesto las tijeras a cortar. Las chicas tienen algo especial. Vamos, que ya no me principio, Bueno, cuando está muy, muy, muy caliente, como hoy, que se ha quedado enchufada toda la noche, ¿eh? Cuando está muy, muy caliente, pues claro que me quemo y veo las estrellas y los planetas. Mami, una croc. Que las tengo rotas de tanto tropear. Pero bueno, ya tampoco, la verdad es que tampoco es para tanto que se me queda aquí, pegado. tampoco es que le vaya a poner un tarjetón, que digamos. ¡Oh! Qué tarjetón le voy a poner aquí le voy a dar otro puntito. Y ahora, mira, yo con estas que me sobran, yo no, no merece la pena cortarlas. Así que lo que voy a hacer es darle aquí una puntita de silicona. Pego esto, a ver si tengo aquí, creo que tengo aquí una verde, también, vamos a pegarlo ahí para arriba, aquí, no tengo ibas, ¿ves? Y la pego ahí, y con esta dorada, la dorada rosa que me sobra, pues, ahí, y así me ha quedado, que vosotros decís, hoy, el otoño, otoño, es que se ve por aquí mucho lo blanco, pues bueno, si queréis... Una de dos, os separáis la hoja y vais pegando, si no tenéis más o no queréis ponerle más, ¿veis? Vamos separando hoja Aquí, por ejemplo, se me ha quedado una calviche. ¿Veis? Ahí. ¿Qué puedo subirla para arriba ahí, un poquito? Mira, mira, mira. Fijaros cómo utilizo el, el punzón. Escrapero el sin escrapear. Es que tengo una habilidad. Ahora todo el mundo le hace falta el Allí todas a disfrutar. A crear y a hacer. Pum! Y además que es súper cómodo. Y además es que se quita el pegamento como en la pistola de silicona. Eh, eh, Uy, en la pistola. Como en la... Mira, ¿ves? Como en la brocha de silicona. ¿eh? Vamos. Cosé y cantá. Así. ¿Veis? Y quedaría... Ah, tal cual. Pasa. Pues quedaría así. Ah, yo creo que queda muy mona. Pero vamos, que si le queréis, ya os digo, ponéis más. Tan fácil, pues no sé. Eh, que os gustaría una dorada. Pues tan fácil como cortar. A ver, mira. Una hojilla dorada por el sol. El racimo. Que corta el viñador. Se convierte en. ¿Eh? Ahora no Uy, ya me ha dado por cantar ya. Esa es la base de la canción del día. Y ella saca la croc y ella saca las tablas de corte. Ve, La pongo ahí y tan fácil como meter. Y ahí quedaría otra. Está pegada, no se ve en lo blanco. Ve, Así. Pero vamos, yo ya la voy así porque me gusta cómo ha quedado. ¿Ves? Y así de mona quedaría la página. Tiene los agujeritos hechos, pero ¿ves? con el punzón. Ya no, ya no cojo ni, ni la de mira Mirad, con el punzón. Y ahora con el bolivic. A ver, hago así. Y, y lo meto por aquí y hago así. Y ya tenemos los agujeritos hechos. ¿Veis? Para meterlo y para anillarlas. Vienen con su anilla. A ver, yo le iba a poner... Le puedo poner anillas de colores, pero... Pero creo que tan grande eh, no voy a tener. Están todas las páginas ya pegadas, ¿vale? Mirad, me va a servir a modo de tarjeta. Mirad, ¿veis? Tiene aquí un bolsillo para poder meter. Por aquí así no tiene nada. Aquí tiene este gran bolsillo, ¿veis? Que es para meter. Tag o lo que queráis. Este es entero. Bueno, hasta la, las anillas, ¿veis? Hasta el agujerito de la anilla. A ver si lo pongo así. Todo el bolsillo. Mirad, el agujerito de la anilla. Lo voy a coger el pinzón. Está aquí, ¿vale? Mirad. Pues hasta el agujerito de la anilla. ¿Veis? Todo es esto eh, bolsillo, este sería otro este sería otro, que no tiene nada este es liso, este que lo que tiene eh, ve, que hacemos así, tiene para una para dos, para tres para cuatro para, para cinco y para seis ahí está, ¿ves? y cierra con imán ¿vale? ahora le pondré algo aquí bueno, un daika o algo así y por detrás le he enseñado, ¿no? que va, no lleva nada, vamos el último, eh, bueno el último, el que voy a enseñar último es este, todavía no tengo orden ni concierto, que este ya sabéis que va, bueno es este, que va así, y después para meterlo ahí, ¿vale? Todos los queremos café. Y por detrás ya lo he enseñado. Y luego... Que os voy a enseñar cómo va quedando la portada. Y no creo que le haga mucho más que ponerle otoño, otoño, otoño. Mirad que me encanta. Mirad cómo ha quedado la portada. Con la pasta, os la estoy enseñando al revés. Con la pasta de secado al aire. Mirad, ahora sí que sí. ¿Veis? Creo que ha quedado muy bonito. Aquí van las anillas. Y aquí le puedo poner con un abecedario que compré a ellos también precisamente eso se lo compré yo eh, a Creative Bad Store le voy a poner otoño la más dulce, la tía más legal, le gusta estrapear. no otoño le voy a poner otoño otoño, otoño otoño otoño vale así y por aquí detrás va esta pegada que es oscurita. ¿Por qué no la he pegado ya? Pues mira, muy sencillo, porque todavía me parece que la masa está un poquito fresca. Ha dormido toda la noche con el aire acondicionado y con el ventilador puesto para que se seque y además el aire acondicionado le he quitado la humedad y está bastante seco. De hecho, por delante está seco del todo. Eh, es solamente aquí, la parte de atrás. Lo puse sobre dos pivotes y lo puse así a secar porque la parte de adelante se secó allí. Entonces, por aquí, ¿vale? Y ya os digo que por aquí detrás solamente falta pegarle el papel, bueno, y cortarle la rebabita y quedaría así. Entonces voy a pegarla, es que no sé si pegarla o esperar un poquillo más, Aquí que esto se quede un poco más, no sé qué hacer. Bueno, pues nada, voy a ir, mira, mira cómo está. ¿Veis que todavía está un poquito tierna? No sé, no la quiero cubrir, por eso, porque digo que si lo pongo lo mismo, tarda todavía más en secarse. Aunque por la parte de adelante ya no me preocupa, porque ya sí que está seca del todo. O, o miente, ¿vale? O miente, o quiere decir que está seca la parte de fuera, pero la parte de dentro mmm, todavía no está seca. Porque, bueno, eh, nada, pues voy a... Voy a esperar un poquito más y a lo mejor pues le voy a dar un poquito más de tiempo y después de comer, pues lo pegaré. Ahora, mientras se seca esto, que le voy a quitar eh, la cosa esa. Esto lo voy a poner entre dos cacharros. Y el otro día fui, lo no lo dije, ¿no? Al tiger y encontré esto. Lo hay, más pequeño y más grande. Más plano y esto. Y me compré dos tarritos de esto. Porque llevan ahí más dentro y se pueden pegar. Y para, para la lentejuela de las cuentas, cuidadito, eh. Porque esto está hecho para, no sé, supongo que para especia o algo. Y si lo cerráis, mira esto sería para que saliese por ahí sin abrir. Y este boquete, como la pimienta o algo, también. O sea, que por ahí se salen las la mejillas de si vaya a meter putrina. Hay que cerrarlo tal que así. ¿Vale? O creo. Entonces yo voy a poner esto aquí en mi mesa. Para que se siga secando. Por lo menos por atrás. Voy a pegarlo. O sea, voy a pegarlo. Un momentito. Ahí. Ahí. Ahí. Y esto lo pongo. Necesita el espacio de la, de la calabaza. Ahí está pegándose. Y mientras, pues vamos a ir con la decoración de la hoja del árbol. Para eso, eh, yo tengo también de crear aquí el Me he metido aquí juntas para. mandar un varias, pues para saber que, que iban juntas. Mira, tengo aquí. Tengo aquí los hay No he gastado todos los papeles, ni mucho he menos, ¿eh? Tengo que hacer. Yo creo que aquí me salen con este. Mucho más álbumes, pero vamos, no es no que lo que voy a hacer, porque para papeles, me sobran. Mira, tengo un montón de DAI. que llevan eh, foil eh, dorado. Míralo, ¿veis eh, el foil dorado? ¿Veis que se ve ahí? Y bueno, desde sentimiento, están aquí el antifaz de dormir, la mantita para, para hacer el yoga, más sentimiento, flores, fruta, el aguacate, ¿veis que tiene ahí también foil? Más bocadillo, este bocadillo, aunque esto realmente va a... así. Pero bueno, eh, todo esto son... y después tengo, por ejemplo... El gato que me encanta haciendo yoga. Más florecita A ver, más flores chiquitinas. Sentimiento, sentimiento. Flores. Plane. Hojas. A ver, una bicicleta que también me parece muy mona. Más flores. A ver, tengo aquí a esta niña haciendo contorsionismo. ¿Veis? pues Por ejemplo, también el corazón. Un electro. Más sentimiento. Una cámara de foto. Eh, un, ¿Cómo se llama esto? Lo que compramos. Bueno, parecido. La rejita está para colgar notas. Que hay dos. Viene, entonces que vienen dos de cada. Yo es que ya no me acordaba, aportado, ¿eh? Entre las vacaciones. Una cosa y otra. A ver, unas flores chiquititas. Hojas. Mira, esta mirar. me encanta. Me gusta. Es súper bonita. Me gusta un montón. La florita estás jugando. Más bocadillo. Más flores. Otro bocadillo. Los bocadillos es que no tengo que traducir porque ya sabéis, yo no sé inglés. Y no sé. La vida está llena de sorpresas para ti, creo que. Más vanes vanes Otra bici. Mira, esta que me Una costilla de Adán. El despertador, que ya mismo mmm, vivimos a su, al ritmo de su música. Otra chica también haciendo yoga en otra postura distinta. ¿Veis? O también se podrá poner así. Bueno, pues esta. Flores. Estoy mirando para ver más sentimiento Grande. A ver, fresa. Otra maceta. La misma maceta de antes. Delir. La mascarita, mira. Los zumitos, que ahora en invierno. Están muy, muy guay ahora frío. Y nos gusta también el cacao caliente. Mira, otra aguacate que está trayendo. Mira la chica. Suscríbete. En calma total. Dale, dale. dale. Manita en Las chicas <risa> son extraderas. Esta es una chica. Esta es otra fruta con fruta. Más sentimiento. Vegan. A ver, mira. Otra chica. Esta es la que me enseñó antes, ¿no? No, no, no. Esta hay otra. Otra flor. La postura. Esta es la flor con gante, que esta seguro que ponga alguna. Otra y manzana, hojas, hojas, flores, y bueno, pues de aquí voy a ir eh, una pesa. Voy a ir eligiendo. ¿Veis? Eh, voy a ir eligiendo, pues. Las que yo voy a poner. Evidentemente, Evidentemente. no es. Eh, a ver, no son bosques, no son eh, calabaza, cacaña, no son así. Pero no dejan de ser. Bueno, la vuelta a la rutina. Y. A la, al invierno, pero hay un periodo de transición que es el otoño, otoño, otoño, otoño y yo voy a hacerlo con esta esta, esta esta que me gustan muy bien, pues cuando las tenga elegidas vuelvo, porque hay muchísimo, muchísimo donde elegir, ya habéis visto que hay de todo, de todo, ¿vale? como la viña del señor pues voy a ello y vuelvo voy a coger, porque ahora el proceso es coger, comparar mirar, me gusta más esta, no pito esta, pongo aquella no que esta no me gusta, me pongo, y cuando ya lo tenga decidido, pues, como esto es coger y pegar, si tengo que hacer algo raro os enseño, pero no creo, ¿eh? venga, nos vemos ahora, chao bueno, pues ya está terminado el álbum y paso a enseñaros cómo ha quedado mirad esta es mi calabaza, aquí le he puesto otoño, otoño, otoño, otoño en en castellano estas son las argollas que como no Tenía marrón, le he puesto las mismas plateadas, he llenado como no todo esto de lacitos, madroños y por supuesto charm, ¿vale? Mirad qué chulo, esta sería la portada como bien digo, ¿ve? creo que, que se ve bien y la contraportada sería esta. ¿Veis? Que también tiene calabaza, pero eh, son adhesivas. ¿Veis? Y ahora, pues nada, vamos a abrirlo por dentro. A ver, voy a poner algo aquí. Porque es que si no, como el móvil, lo tengo grabando en otro tipo, ¿eh? Así. Tened en cuenta que a la hora de abrir el álbum, todo esto que le he puesto, pues, llegará el momento en que toque. Entonces, voy a intentar que no. Entonces, mira, esta sería la primera página. Aquí no hay nada. Aquí está... Todavía blandito mmm, la parte de atrás de la calabaza, ¿veis? Esta sería la primera página. Eso es lo que nunca me trae Está despegada el, el mandala este para que aquí se pueda meter una foto. y Aquí también se puede pegar. Pasamos la página. mira y aquí, pues, a ver si lo puedo abrir Aquí le he pegado con dos argollitas, le he cogido un banderín, ¿vale? Y esto pues nada, pues se abre dándole, girando el bra de hojita de otoño, otoño, otoño. De la arriba, eh, un poco a ver si Mira, ya le, lo he girado. Y esta sería la página que abre. Y aquí como es blanca, pues le he puesto ahí, bueno un adornito y ahí se puede poner una fotito un comentario de la foto que te quedé aquí ¿Ves? esto se cierra así y con el brazo, pues se le pone la hojita de encima y ya no se hace aquí momento que me deja, bueno, eh, aquí le he puesto un bolsillito ¿vale? y aquí le he puesto un bocadillo con un mensaje y aquí esto va libre o si se le quiere pegar una foto y poner otra, o eh, pues pegarle la foto y poner aquí el, la crónica, o sea, de que cada una. Pasamos página y aquí le hemos puesto dos flores de los daikas, los mismos daika mira llevan foil dorado, este está abierto y por bueno, aquí vamos a una foto más grande, que no es el caso, también está abierto para, ¿para, para cogerla. Las páginas, que sería esta, y no tiene nada, le pedí aquí una tijita, un aguacate, y esto, que, igual que el resto, va pegado solamente arriba. Mira, la tijita, que no se queda mucho, ¿ve? Ahí, se sujetado, una de la y otra las fotos Esto que me quedó así. Esto es un bolsillo también. Y se guarda la foto. Ahí se pondría la foto. ¿ves? en Un bolsillito. Con hojas de otoñales. Aquí, ¿qué hay una maceta, que la costilla de más, igual que está despegada. Y este, este creo que no, este, tejo, este, tejono, este, entero, este sí, Mira. Pero yo no le. Yo pondría la foto e incluso pegaría esto. Porque la he cortado, la he recortado para que no se vea lo blanco. Y si no, las vaya a cargar porque. O sea, que se pueden romper porque mira lo, lo finito de los tallos. Volvemos a la página. Y. Uh, me esto se abre bien ¿eh? todo bien. aquí ¿eh? y aquí le he puesto pues todo esto y esto es una cascada que va cerrada con con un, un imán ¿vale? y aquí pues nada las cascadas no tienen nada porque hoy para fotos muy chiquititas y detrás pues crónica tiene hasta el último papel aquí veis que va pegado así y la última que sería el gato haciendo yoga que ha quedado muy chulo y también el gato está pegado en tres dimensiones y aquí en la alfombra se puede meter cualquier foto ¿Ven? y ya está y ya por último pues se cierra el álbum y quedaría así es un, algo, es un álbum para mí muy zen, ¿vale? Eh, muy, muy de otoño, otoño, otoño, otoño, muy otoñal, con pues, sé, calabaza. Tengo que decir que la calabaza ya está seca, pero por dentro no. Entonces, por eso aquí ¿eh? no le quiero pegar nada, porque esto incluso todavía se puede... Hay que dejarlo más tiempo. Y tengo que decir que aquí tenemos una humedad ahora grandísima. Y por eso, aunque ha estado con el aire puesto y todo, pues está costando que se seca. Bueno, pues este sería mi álbum de otoño. Ojo que no dejarlo en no es eh, eh, todo muy el volver a empezar. Eh, el otoño, eh, la rutina, vuelta de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más, Pues espero que os haya gustado. Si es así, me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto, si queréis. Cuidaros y hasta la próxima. Chao. Hola chicas, pues mirad, ya le pegué el cartón a la portada, o sea el cartón, el papel, la he hecho, el, lo he vaciado por dentro con el, el cute de precisión, veis ahí está el rabito y ahora le estoy haciendo con uh, pasta flexible. El, el, el este de la calabaza, vale, el, la figura de la calabaza, se la estoy metiendo, porque esto es una odisea porque hace muchísima humedad y muchísima calor, entonces he puesto el ventilador y he puesto el aire acondicionado para que pueda trabajar la, la pasta, yo no soy, mm, es la primera vez que trabajo la pasta, no soy muy dudita y afortunadamente las calabazas son, mm, es la forma que tienen, pero no son, um, como se dice, no son que no son perfectas, y entonces, ah, tienen nervosidades, tienen, de ¿eh? está la masa, que así, lo estoy haciendo, la masa así, entonces, le voy a pegar, por ejemplo, la chiquita, la masa. Eh, también podéis ponerle la bolita de color de esta naranja, que no se seque, se va a poner en el pera, y sí. yo en la propia masa, pero, no verdad, eh, de esa chiquita, ah, como el varios tamaños, pues lo podría hacer de la tamaños, y yo, estoy haciendo, ya lo digo, una más alta, otra tiene la carabasa. Ahora he pensado que le voy a hacer la picadita esa que tiene la carabasa, la pero yo me parece que voy a hacer a la más que un pequeño madre, que está demasiado cierta. Y entonces lo que voy a hacer no va a ser marcada, lo que voy a hacer llamarla, voy a hacer llevarme la mitad de la pelea, de la perita, entonces quiero cerrarme un poquito. ¿vale? Y, y hacer la luz, entonces, mientras, uh, uh, aquí, que lo mismo me pasa con la tía. Es que pasa un ratito cuando le va el aire no sé si es que se seca y también puesto el aire el aire acondicionado pero eh, seco sin humedad hoy hace mucha humedad hoy va a llover Pues voy a esperar a ver si se seca. No lo voy a tapar de momento por detrás porque... Hombre, oh, lo suyo sería ponerlo así. Quiero como embosarlo, pero no quiero... Quiero embosarlo, pero no quiero... Eh, no quiero perforarlo. Eh, a ver, sí, más claro. ¿Veis? así. Está mm, súper, súper tierna que, que se viene, ¿eh? Que sí. Oye, ya, y ahora me tocaría hacerle el ladito. Se va pegando todo. ¿Veis? Así. Mira cómo está. Me el, el aire... Ya se está pegando, ya lo va sorbiendo todo. Así, ahora lo pongo al revés. Y ahora lo que sí que me gustaría encontrar, puedo ponerle el ratito negro, no pasa nada, pero me gustaría ponérselo en color verde. Pero verde no tengo, creo que no tengo. Mira, mira. Creo que no, que yo abrí un rojo, pero un verde no. Y esta es la que tengo negra, veis Esta no es negra. Y seguro que verde tendría, pero ¿dónde? Ah, anda, sí, sí, sí. Esta está aquí. Esta es negra, ¿Ve? Con esta razón? ¿ves? Hacerle el rabito y la hojita Hojita de arriba y el rabito Creo que se puede hacer, a ver Las chicas tienen algo especial Las chicas son scraperas De la más cursa, la vía más legal